María Galindo con nosotros. María, ¿por qué decidiste venir a esta entrevista? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Fue, mira, primero que la invitación fue muy amable. Tanto tu productor, el compañero como ella, no, la, no les conozco de nombre, totalmente amables. Yo siempre he asistido a entrevistas, Andrés. Si tú te recuerdas, es decir, a mí al inicio, cuando yo era una changuita, eh, iba a alguna entrevista de estos mañaneros, que son entrevistas de cero minutos, de cero reflexión, donde ni te miran. Uh -huh. donde no te entienden lo que estás diciendo. Hay mucha televisión basura. Iba a los programas de cocina. En la televisión cruceña me invitaban para burlarse de mí, a muchos programas para burlarse de mí. Y yo iba, porque... A ver, hay que enfrentar ese universo también, uh -huh. ¿no? O sea, tú vas con lo que eres, vas con tus ideas, vas con tus propuestas y nosotras tenemos una propuesta pública, una propuesta, um, un llamado a las mujeres bolivianas, un llamado a la población GLBT boliviana, un llamado a la necesidad de transformar la sociedad y eso no lo vas a hacer cuando a ti te gusta, donde a ti te gusta, en las condiciones que a ti te gusta. Hay que enfrentar todas las condiciones. Así que yo he venido aquí, primero, porque me han invitado con mucho cariño, con mucha amabilidad. Segundo, porque es un espacio muy válido, como cualquier otro. Yo creo que todos los medios de comunicación tienen público. No hay un medio que no tenga público. Y, bueno, tú eres un interlocutor de la sociedad boliviana. Es interesante lo que me vayas a preguntar. Aparte que yo en mi programa... Perdóname, porque le dije a María, ¿te puedo, ¿qué no te puedo preguntar? ¿Qué no quieres hablar? Porque hay gente que dice, ¿sabes qué? De este tema mejor no hablemos. Me, me dijo, lo que tú quieras, para eso estoy acá. Y te voy a decir lo que no me gusta. Bárbaro. La Radio Deseo, ¿cómo es que la haces? Porque pareciera, hay mucha gente que nos ha escrito, uy, se está haciendo plata, que no sé qué. Pero ahora me cuentas que es la, la, la, la otra cara de la moneda. Bueno, mi Radio Deseo fue una casualidad que la produjo un gran comunicador de radio boliviana, que fue Mario Castro. Un día cualquiera de mi vida me llamó Mario Castro y me dijo, ven a charlar conmigo. No era mi amigo. Lo conocía, lo respetaba, punto final. Bueno, fui porque yo soy de esas. Es decir, a mí la gente me invita para las cosas más insólitas que te puedas imaginar y yo siempre voy, yo siempre voy. Entonces fui a hablar con Mario, dije, a ver qué tiene. Y Mario me dice, ¿por qué no? Mira, yo me voy a retirar, tú tienes que hacer radio. Le dije, Mario, estás loco. Primero, no sé hacer. Segundo, no tengo tiempo. Y tercero, no tengo plata. Y entonces Mario inició un proceso de discusión conmigo, de convencimiento. Me explicó lo que era la radio. Le dije, no hay espacio. Radio, Mario, Mario Castro hizo un trabajo muy tesonero con nosotras, no solo conmigo, para que compráramos. Nosotras hemos comprado... Esa, esa, digamos, esa estación de radio, es una radio legal No es de María Galindo No es de María Galindo, es de Mujeres Creando Es de Mujeres Creando Yo tengo un programa de dos horas cada día En la mañana En la mañana eh, En este momento yo eh, no tengo problemas económicos Pero que la gente entienda por trimillonésima vez Por ejemplo, estoy con un último libro Que está en su segunda edición boliviana que tiene una edición española agotada en su segunda edición española, va a sacar una edición la Universidad de Chile por la que me paga la edición completa, ha salido una edición peruana que me la han pagado completa, va, ha salido una argentina que me la han pagado completa y se vende como pan caliente. Este libro. Este último. Aparte que yo tengo una cantidad muy importante, y mi público lo sabe porque les abandono cuando así es, de... Eh, de compromisos internacionales a los cuales soy invitada. Uh -huh. Y nunca, nunca que estoy fuera del país, voy sin cobrar. Cuando voy fuera del país, yo cobro y cobro realmente a niveles muy, muy ¿cómo, altos. ¿Cómo se cobra ya? Como se cobra ya y como cobraría eh, eh, una la, conferencista de primera, es, de una... primera línea. no mm. Entonces, eh, yo me sostengo de eso y... Obvio, mi situación económica nunca no siempre ha sido pero, esta. En pocas palabras es más lo que tú aportas a la radio porque es así, no hay que poner el hombro. Claro, o sea. no, no, yo no, yo, yo pago, yo pago todo el todo el gasto menudo lo pago yo, pero el gasto importante lo sostiene nuestro restaurante. Por eso cuando la gente me dice queremos ayudarles, vengan a no es una cooperativa, no hay relaciones claro. eh, digamos laborales ahí claro. es una cooperativa. Abrimos 9 de la mañana, cerramos claro. 11 de la noche. Vengan a consumir a la Virgen de los Deseos, uh -huh. porque la Virgen de los Deseos sostiene toda la infraestructura. Entiendo. Trabajamos con muy poco equipo dentro de la radio. Y bueno, mi situación económica, te decía, no siempre ha sido esta. Es decir, han, han habido muchos, muchos años que yo ni era tan famosa, ni era tan conocida. Y bueno, vivía con lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. Uh -huh. Pero bregando, luchando y siempre he sido muy feliz. Eh, últimamente has estado con, con varios casos. ¿no? Es decir, te decía que me parece lo que tú comentas del de, de desfile de Teas, el hecho de que la gente te diga, por fin hay alguien que nos defiende, no necesariamente creyéndose bajo tus ideales. El hecho que tú me digas, he ido con cinco mamás, las cinco mamás tenían bebés, yo no tenía bebé y dijimos lo, nos hicimos escuchar. Ok, la gente te está mirando como eso no sé si lo percibes sí yo lo percibo yo creo que hay una distorsión ahí y yo y mira yo quiero usar tus micrófonos sí, sí para a la, sí, aclarar escúchame si sí llegar a decir la voz de los símbolos no, no no no uh -huh. primero que nada de la voz lo, de los símbolos okay. yo acepto solamente los casos primero donde hay un grupo que está dispuesto a luchar uh -huh. esto es una lucha esto no es un favor de María Galindo yo no soy Batman no soy Robin no soy el hombre araña no quiero salvar a nadie no quiero convertir a nadie en una escalera, no es una actitud maternal ni paternal, no es un favor, que la gente me entienda que no es un favor. Yo tengo la libertad de escoger y decir, sí, voy a asumir este tema o no, no lo voy a asumir. ¿Por qué asumí lo del subsidio? Porque habían, hay muchas más que cinco, pero cinco fuimos a esas horas al desfile de tele. Hay un número gigante de madres con su propia voz, con su propia crítica dispuestas a luchar y las vamos a ver en la concentración del viernes 22 en la puerta del CEDEM. Entonces, donde no hay un grupo que quiera luchar, yo no asumo. Cuando alguien me dice, ay, compañero, usted me tiene que ayudar, usted me lo tiene que hacer, usted me lo tiene que resolver, le digo, señora, yo no tengo que hacer nada de eso porque no tengo los instrumentos para hacerlo Entiendo. y no deseo, uh -huh. no quiero esa relación. No quiero esa relación. Yo no soy la salvadora de nadie y estos no son favores. Uh -huh. Esto es una lucha colectiva para cambiar el lugar de las mujeres en la sociedad boliviana. Ok, cuando tú preguntas, es hecho famoso eso del TikTok eh, en el alto. Le preguntaste a una, una niña de 12 años qué quería hacer cuando sea grande. Ella te dijo que quisiera ser psicóloga. No, la verdad quiero ser <risa> narcotraficante. Te pregunto, tú cuando tenías 12 años, ¿qué querías ser? Vedette. Bebé. Bebé. O sea, que bueno, eh, por favor, yo, yo pedí a Página 7, ANF, que no la pongan en el paredón a esa niña. Porque claro, yo le, ella quería mandar un saludo a su mamá. Entonces, da el nombre de su mamá completo. Ok, pero ¿cómo vas ahí? Te llaman... Exacto. ¿Cómo voy ahí? Es un barrio entero en lucha. Se te pondrían los pelos de punta, mm, Andrés. Me Porque ni son viacheños y viacheñas, ni son alteños y alteñas, mm. porque están en el límite. Mm. Entonces, los dos municipios los miran con desprecio. No hay escuela, no hay luz, no hay agua, no hay nada, y sin embargo, hay una gran organización social hermosa. Ellos y ellas pusieron el minibús para que yo llegue ahí, yo no quería eso, yo estaba dispuesta a pagar la movilidad para llegar, pero ellos me querían recoger, eh... Me esperaron todo el barrio para mostrarme su colegio, para mostrarme su grupo de madres, para mostrarme que hay mujeres analfabetas, para mostrarme que hay una maestra que es voluntaria. O sea, fue un, una mañana hermosa para mí, que yo creo que es un trabajo digno de que un estudiante de sociología lo mire para conocer y tocar la realidad del país y que lo miremos y la miremos todas y todos porque Bolivia no es la Plaza Murillo. Bolivia no es la Plaza de Santa Cruz. En Bolivia hay una deuda social gigante. Y yo quería visibilizar eso en la Ciudad del Alto. La Ciudad del Alto no son los cholets. La Ciudad del Alto no es solamente la ceja o esa cantidad importante de dinero que circula allí. O la Feria. Mm. O la Feria 16. También hay esa otra Ciudad del Alto que no tiene acceso a nada, a nada, ni salud, ni educación, ni nada, y que nadie se siente responsable de dárselos. En Bolivia hay parias. Ok, eh, ahora, ¿cómo es eso de, de quería ser vedette? Bueno, porque yo no, te, ¿qué quería ser tú cuando eras? Wow, astronauta. No, por ahí me futbolista, dices, ¿no? futbolista. ¿qué? No, a mí, bueno, y, y hasta y, ahora. Y, y llegó un momento en que dije, el fútbol o la radio. Y fue la radio Entonces, lo que quiero decir es que sí, yo quería mucho el fútbol Pero me había dado cuenta que empecé a amar la radio ¿A no, ti, vedet qué más? No, yo, yo fui muy diletante Yo eh, pues ni, ni, ni recuerdo muy bien Pero he querido ser de todo He querido ser de todo He viajado con mi fantasía muy lejos yo Desde Guagua He querido ser de todo eh, así que no me parece que a esa joven, eh, a esa niña, en Obvio. realidad, se la ponga contra el paredón. Sí. Porque además le podía haber caído, no sé si así ha sido, pues una crítica de su propio barrio, pero de su no, propia pero, organización. Pero la niña, sin darse cuenta, ¿sabes que hace una crítica tremenda. A la sociedad entera. Obvio, Obvio a mí me descolocó. Bueno, ahí está. Me dejó plop de. Con y no es fácil ah. descolocar a María Galindo, bueno, pero ella que, lo hizo. Sí, sí, sí, dale. Claro. Bueno, eh, vas a ser defensora del pueblo, yo creo. No, para nada. Para nada. Mira, si yo. Y yo quiero que la gente, no sé si me conocen o pero no, álame, en condiciones... yo, yo soy una mujer súper decidida. Tú te bajas del carro, pero en condiciones normales, hubiese seguido hasta el final? ¿Pero cuáles son las condiciones normales? Las condiciones normales no es una, man una manera óptima de decir. Tenemos una asamblea legislativa plurinacional que es multiparasitaria, son parásitos, hombres y mujeres que están ahí, es decir, no representan a nadie. No tienen responsabilidad con la sociedad. ¿Yo por qué les voy a pedir el voto a gente que no la respeto? A gente que no la respeto. Que además van a negociar el cargo de la Defensoría del Pueblo como negocian cualquier otra cosa. Okay. Y hasta ahora no han podido elegir. Sí. Sí. No han podido elegir y el gobierno, el Estado boliviano, mira que estamos, yo me imagino que tú lo sabes, estamos en una crisis muy grande, es muy difícil ganarse 10 bolivianos en la calle, todo el mundo quiere cargos porque tener un sueldo seguro es una lotería y sin embargo el Estado boliviano, el gobierno, no tiene la capacidad de convocatoria a la sociedad. La lista de gente que se postuló a la Defensoría parecía la lista del barrio chino. Mm. ¿O no? Seguro. Parecía la lista del barrio chino, o sea, no solamente no pueden elegir, sino no había quien elegir. Perdón, más de 200, Pero 230 ratito, y presentaron su... Un ratito, yo sí creo que estamos en una sociedad fabulosa, donde hay gente maravillosa, donde hay gente muy inteligente, donde hay gente muy preparada, donde hay gente muy conocedora de sus diferentes campos. De hecho, creo que es la gente la que está haciendo funcionar la sociedad y no el Estado ni el gobierno. Pero el gobierno, el Estado, el sistema, no tiene ya la capacidad ni de saber lo que está pasando en la sociedad, ni de tener credibilidad, ni de convocar, porque nadie se quiere hacer manosear por una elección de donde vas a salir, Maltratado o maltratada. Ok, vamos a la justicia. Si por ejemplo, o sea, eh, ¿quienes manejan la justicia boliviana son los idóneos? No, para nada. No, por supuesto. Los idóneos están afuera. Ok, los idóneos, les preguntas, ¿por qué no participas? No quieren participar. No pueden. Porque, es que mira, a ver. Es que las condiciones digo, están dadas para que no funcione. Y lo mismo pasa en la defensa. Las de la... condiciones están dadas para que no funcione. ¿Esto qué significa? Esto no es un llamado al escepticismo. ¿Qué significa? que Bolivia necesita un cambio estructural. De fondo, no es una defensora del pueblo o un contralor o cinco jueces lo que hay que cambiar. Aquí no hay representación eh, política real. Los partidos políticos son una falsedad, son núcleos caudillistas mafiosos, empezando en comodidad ciudadana y terminando en el movimiento al socialismo. Entonces, lo que necesita Bolivia es un cambio demasiado profundo, y yo sí creo que vamos a ir a ese cambio profundo. Sí creo. Yo, por ejemplo, estoy, mira, estoy removiendo... Pero, perdón. Con, el, con el CEDEM. Disculpame, ¿después de qué? Un ratito. Después de una elección, después de otra asamblea constituyente... Antes, no sé. Pero yo te voy a decir lo que yo siento de la sociedad. Puede que me esté equivocando. Con el CEDEM. El servicio de impulso de las empresas estatales... Mm que solo se dedican a distribuir el, el subsidio, que son un montón de burócratas. Les estamos haciendo temblar un puñado de madres. Y te digo que si tú hablas con ellas, porque esta mañana estuvimos en la conferencia de prensa varias, lúcidas, lúcidas, al punto que yo le, yo le he dicho ya al ministro, si no quieren, no tragan a María Galindo, que lo entiendo perfectamente. Mm abran una mesa de negociación con las mamás, mm. pero con la prensa presente. Yo estoy segura que esas madres no se van a dejar meter el dedo en la boca. Ahora, tú hablabas acerca, esta era mi penúltima pregunta, pero ¿cómo vamos para adelante los, como sociedad? ¿Qué políticos necesitamos? ¿Qué tipo de gente? Mira, yo estoy convencida que como sociedad necesitamos, uno, las mujeres organizarnos. Las mujeres somos de toda la sociedad boliviana, para mi gusto, el motor principal y lo mejor. Lo mejor que hay en la sociedad boliviana somos las mujeres. Si tú ves quiénes están sosteniendo la vida, quiénes están sosteniendo la ética en la sociedad boliviana, quiénes están sosteniendo las condiciones más adversas, con una respuesta humana, interesante, somos las mujeres. Entonces, yo creo que las mujeres necesitamos organizarnos. No hay un... Las Bartolinas representan al caudillo, al macho, al degenerado de Evo Morales. No representan a las mujeres campesinas. La Central Obrera Boliviana representa a los cuatro dirigentillos que están ahí engordando a, a costa de los fabriles y otros sectores sociales. Y yo lo he demostrado. Cuando he ido a la Central Obrera Boliviana, el baño del CEN de la COP era solo para ellos. O sea, encima racistas y elitistas. Y el público no puede usar su baño en la Central Obrera Boliviana. Entonces, la sociedad boliviana necesita organizarnos, deliberar, pensar qué queremos y crear eso que queremos. Es decir, volver a, re a reconfigurar el país. Totalmente, totalmente. Entonces, ¿y este tiempo, estos ca casi dos décadas? Bueno, en estas dos décadas eh, hemos perdido un hermoso tiempo histórico, punto uno. Punto dos, igual se han removido cosas interesantes a muchos niveles. Por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas, probablemente se han removido algunas cosas importantes. Yo creo, por ejemplo, que el, la justicia no se va a, a regenerar solita. En la Constitución tenemos una, un sistema de justicia plural. La justicia indígena originaria tiene que fortalecerse y constituirse, y además una justicia feminista. Ok, eh. ¿Y el hombre? Yo creo que los hombres necesitan un sacudón muy importante. Yo le había propuesto al ministro de gobierno, tampoco lo he podido realizar, hacer un estudio sobre los feminicidas. Los feminicidios son casa, cada tres días se mata una mujer en Bolivia. Las cifras que conocemos es mucho más grave. María, tú que sabes muchísimo más que yo. Es decir, ¿ha crecido el feminicidio en Bolivia? Sí a, pesar Casi de, sí. sí, a pesar de que existen normas, leyes, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto que sí. ¿A qué se debe? Bueno, es que muchas cosas. Es decir, el feminicida a través de los medios de comunicación está convertido en un héroe. Punto uno. Punto dos. El relato del feminicida es el relato del sistema patriarcal machista. No hay un relato contra contrario al feminicidio y ese relato hay que construirlo. Tercero, hay una decadencia en el universo masculino. Los hombres no están asumiendo paternidad, no están asumiendo trabajo doméstico, no están asumiendo amor. Los hombres no están asumiendo casi nada en la sociedad boliviana, ni la responsabilidad con sus madres y sus padres muchas veces. Tú ves, guaguas con discapacidad, ¿quiénes les cuidan? Las mujeres. Personas de la tercera edad, ¿quiénes les cuidan? Las mujeres. Contra el subsidio por una justicia, ¿quiénes se mueven? Las mujeres. Es decir, las mujeres estamos asumiendo y los hombres están masivamente para hacer el servicio militar, para estar farreando en la verbena, para… O sea, es, es complicado. Hay una crisis de masculinidad en la sociedad boliviana y esa crisis hay que enfrentarla. Sacudiendo a los compañeros O sea, perdón Cuestionándolos okay, genial Lo tuyo es más, a ver, mucho más analítico Que decir, ok, los hombres afuera No, no, no Yo trabajo con muchos hombres Mi equipo está constituido por chicos jóvenes Hay, hay hombres Que son una joya, por okay, favor genial. Que son una joya y además que se ponen la camiseta contra el feminicidio y todo Perdón, eh, para que quede claro Porque me han hecho esta pregunta que te la Me han escrito para que te la haga ¿Cuál fue el hombre importante en tu vida? ¿Qué hombre? En el que está enfrente a nosotros el señor que está aquí, yo le, le, le hacía la pregunta, ¿cuál fue el nombre de tu vida? Mi viejo decía, ¿para ti? No sabría decirte la verdad, yo he tenido muy buenas relaciones con profesores, muy interesantes, he tenido relaciones buenas con amigos, actualmente tengo muy buenas relaciones a nivel de lo que hemos hecho en Radio Deseo, por ejemplo, la cabeza somos dos, un compañero, Sergio Calero y yo, Gran Sergio Calero. Gran, sé, no, gran pero por Sergio, favor, Carlos. Sergio Calero es una palabra mayor. Y gran Patricia en, Flores. Y, y gran, gran pa Patricia Flores. Bueno, gran pero lindo. como estamos hablando de hombres, por eso nomás. Okay. Eh, Patricia y una cantidad. Entonces, hay muchos hombres con los cuales yo me relaciono muy bien. Uh -huh. Muchísimos, muchísimos. Pero hasta ellos estarían de acuerdo en decir que hay una crisis de sentido en la vida de los hombres en Bolivia. Entiendo. Muy profunda, muy profunda. Ayer fui al yampu, a cara fui al, ¿dónde? a la tablada, a comprar leche y todo, ¿Eh? más barato. Y yo voy, bueno, cruzo y le pregunto a la señora cuánto vale, que no sé qué, y le pregunto al señor, y el señor, la que maneja el negocio es ella. Sí, sí. En la Buenos Aires, en Siete Calles, en la cancha, manejan las mujeres. Quien maneja la plata, maneja a la mujer. Y el hombre tiene que coadyuvar aquello. Sí, es verdad, es decir... Y en la casa maneja la mamá. Las mujeres hemos cambiado de lugar en la sociedad boliviana de manera muy fuerte ¿Cuál, cuál? y gracias a nuestra oh, okay. desobediencia. María, ¿cuál es la primera o segunda fecha donde la gente disfruta más o celebra más en Bolivia? ¿Cuál es? No es el 6 de agosto. ¿Cuál es? Carnaval. El 27 de mayo. No. Sí. Yo creo que el 27 de mayo es un canto totalmente hipócrita. Es, a la es el sentimiento, pero es el sentimiento de culpa de una sociedad explotadora con su madre, porque la más explotada de esta sociedad es, es la mamá. Yo creo que la, lo que más celebra la sociedad boliviana es el carnaval y las fiestas patronales. Eso es lo que más celebra <risa> okay. la sociedad boliviana. Ok, ¿cómo es la verdadera María Galindo? Yo soy la… Esta, esta es la verdadera María Galindo, es decir, no es que hay una pública y otra privada, probablemente en privado, es decir… Eh, eh, no sé, yo soy muy solitaria, me gusta, yo soy una mujer solitaria. Me gusta la soledad. Me gusta la soledad, me gusta el tiempo para pensar, si yo apago mi celular, está apagado y horas. Uh -huh. No tengo ningún problema. Yo no soy una mujer complaciente, eso la gente tiene que saber, porque la gente me dice, no me gusta esto, que por qué esto, que para qué. Yo no soy complaciente, a mí no me interesa complacer a nadie. Y soy una mujer bastante feliz. Uh -huh. No te digo que soy. La felicidad es un concepto muy raro, muy complejo. Pero yo soy una mujer que hago lo que me gusta. ¿Cuándo fue el mayor momento de tu vida, el mayor felicidad, perdón, en tu vida? Uno de los días que días. Ese día no, está. Yo tengo la verdad muchos momentos de felicidad. Uh -huh. eh, pero muchos, muchos momentos de felicidad eh, incontables, infinitos. Yo tengo muchos momentos de felicidad. ¿Qué es lo que te hace más feliz, por ejemplo? Pues a mí me hace muy feliz el, el espíritu que hay en nuestra casa, en la Virgen de los Deseos. Mm. Hay un espíritu muy horizontal, muy de cada mujer está feliz, sonriente, nos damos mucho cariño. Eso a mí de, de, de, me genera una felicidad constante. Genial. Entro ahí y siento la atmósfera. Pero son cosas muy sencillas las que a mí me hacen feliz. Por ejemplo, esta mañana y, eh, teníamos la conferencia de prensa. Vinieron seis mamás. Yo me levanté porque un compañero me, me pidió salir. Verlas a las seis sentadas en la sala de prensa, hablando en primera persona, para mí es felicidad. Genial. Claro, definitivamente. ¿Y tu peor momento cuál fue? Ah, no, yo tengo muchos malos momentos también. Yo, yo muchas veces me siento nada. Siento tremendas formas de impotencia. Eh, también por eso mucha frustración, mucha indignación eso con muchas te a decir. cosas. Eso te a decir. Hay mucha frustración dentro de mi trabajo. Intentamos mover cosas y, y no se las puede mover. Es decir, tenemos ideas muy claras, pero des, desde el Estado, desde las instituciones, un impedimento tremendo. Por ejemplo, yo hubiera sido feliz haciendo el estudio sobre los feminicidas en las cárceles. Mm. Les dije, ábranme las cárceles, yo me busco mi dinero. Con o sin dinero yo entro, quiero hacer ese estudio, va a ser un estudio a profundidad, va a beneficiar a la sociedad. Sí. No les da la gana. ¿Por qué? Porque no quieren que la figura de María Galindo crezca. Que se vayan a la mierda. Yo no quiero crecer tampoco, mm. pero quiero hacer mi trabajo. Yo creo que Bolivia necesita eso, mostrarse las cartas. Totalmente. Mostrarse la Hay cartas. mucha mezquindad en ¿Dónde Bolivia. ¿Dónde estamos parados? No, no, en Bolivia hay mucha mezquindad, no, no le vamos a dar espacio. Yo creo que para mí fue un momento muy duro cuando entró Janine Áñez. Me pareció un gobierno asqueroso. El día de la masacre en Sencata, yo estaba en Cochabamba, me llamaron mis compañeras, era desesperante. Para mí fue muy, muy, muy triste cuando Página 7 me votó del periódico y me votaron, me dijeron, por mentirosa ellos saben y ahora se sabe de la reunión en la universidad católica pero ellos lo sabían mejor que yo claro. lo que se había hablado ahí entonces ah, esos son momentos un poco tristes un poco amargos pero que igual me duran segundos porque ya luego yo me no sé me sacudo y Tú eres de doblar la hoja de totalmente yo no soy ahí está lo que no soy es con Ana vaya. no soy a, qué, volver, a lo mismo, no, sí. no no no no soy con Paso. Ana Pasó. No, soy con Ana. Paso ahora, la hoja y siguiente tú, tema. tú fuiste muy dura con Janine Áñez. Dura, durísima. Pero ahora que pasó el tiempo, eh, ¿ella fue para ti presidente constitucional o no? Janine Áñez fue lo peor que le pasó a este país. Janine Áñez fue la expresión más machista y más degradante para las mujeres bolivianas. Janine Áñez expresa la irresponsabilidad de patriarcas como Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Doria Medina. Si yo tuviera que dejar a mi guagua. Incluso a mi gatito, en manos de otra persona, por un ratito, pensaría, ¿a quién le voy a dar? Que no me lo lastime, claro. que no me lo mate. Uh -huh. Estos desgraciados le entregaron nuestro país en bandeja a una mujer ignorante, a una mujer manipulable, a una mujer que no sabía dónde estaba parada, porque necesitaban un personaje así para manosear el país. Yo detesto lo que se ha hecho con Yanine Áñez y detesto a Yanine Áñez también. Me parece muy grave y me parece comparable al gobierno de, Mergale, de Melgarejo, al gobierno de García Mesa. Me parece que son unos irresponsables y además ahora ellos de palco eh, son limpios, Camacho y todos esos. Uh -huh. ¿Dónde está López? Que fue además el masacrador, el ministro de defensa. Ellos firmaron, todo el gabinete de Janine Áñez ha firmado un decreto donde les dice a las Fuerzas Armadas que si usan la fuerza letal, es decir, si matan, no van a haber consecuencias legales. Ese decreto yo lo he leído mil veces en Radio Deseo. Uh -huh. No estamos hablando de una pobre mujer, víctima, no sé qué, estamos hablando y también me cuestiono, me molesta el movimiento al socialismo, Le están jugando, la están juzgando por golpe por el ego absurdo de un patriarca también muy decadente como Evo Morales y Álvaro García Linera, que huyeron, jamás debieron huir del país, y no se le está juzgando por la masacre. Mm. Yo he ido a Sencata para ir precisamente a ese barrio, en Sencata está muy viva la memoria, las huellas de las balas están todavía en el muro, te conmueve. ¿Tenían que morir esos bolivianos y bolivianas para que esta señora se sienta poderosa? ¿Para que Miguel López se sienta poderoso? ¿Nos quieren decir que se mataron entre ellos? Tú sabes, Andrés, que ese es un absurdo. Los bolivianos no nos matamos entre nosotros. Yo he estado en mil revueltas. Yo he sido una revoltosa desde mis 18 años, estoy en esto. En todas he estado. Nos debemos una segunda parte. Gracias claro por, que sí. Gracias por venir. No, gracias a ti, Andrés, muchas gracias. Si me permites, quiero convocar a las mujeres bolivianas y a los hombres que se sientan De, responsables. Déjame despedirme, que luego tú cierras el programa. Ah, ya, ¿Sí? perfecto. Hace un gustazo. Eh, ¿Cuándo será la segunda? Por... Cuando quieras, yo no, bueno, ando muy ocupada, eso no es facilito. Este lunes me has pillado tranquila, pero estoy muy ocupada. Ok, bien, si algo ha quedado Ok, porque mucha gente ha escrito Preguntar esto, preguntar aquí, preguntar allá eh, Gracias, eh, yo me voy Los dejo con María Galindo, lo que tú quieras decir María, gracias por, por acompañarnos Y en seguir, cualquier otro momento hacemos la segunda parte Gracias. Claro que sí, no, no, la agradecida Soy yo mm. por darme tu espacio Tu interlocución muy válida y tus micrófonos, y quiero invitar para el viernes 22 de julio, es este viernes a las 9 en punto de la mañana a nivel nacional, vamos a tener la concentración de todas las mamás beneficiarias, entre comillas del subsidio, porque nos están robando con sobreprecios, con discriminación, con paquetes incompletos el subsidio de lactancia para nosotras y nuestras guaguas, y si hay papás, si hay hito por ahí, que se siente consciente de que también tiene que salir a defender va a ser bienvenido